¿Cómo es la situación de Lando Norris en McLaren? ¿Se tiene que quedar? ¿Tiene que aguantar la situación? ¿O se tiene que ir? Ese es el tema que vamos a tratar en este video de Grande Premio en español. ¡Bienvenidos! Muy lejos parece haber quedado... Esa época en la que Lando Norris luchaba por podios allá por 2020. En 2021 también obteniendo la primera pole position en el GP de Rusia. Y también quedándose a muy poquitas vueltas de su primera victoria. Que se frustró por la llegada de una gran tormenta en el circuito de Sochi. Toda esa, esa gran fase llevó a que McLaren le renueve el contrato al piloto británico y selle su continuidad hasta 2025 sin embargo para 2022 la Fórmula 1 cambió su reglamento eh, McLaren tuvo que rediseñar completamente su auto como todos los demás pero eh, cuando comenzó todo este trabajo en la pretemporada ya se notaba que McLaren estaba un paso más atrás había dado muy pocas vueltas eh, de desarrollo, la pretemporada y durante el año eh, tuvo eh, un inicio complicado sacando quizás un podio en el GP de mila romaña de Norris Un podio muy festejado y muy muy sorpresivo también por cómo se venían dando las situaciones en el equipo de Woking Pero más allá de aquel festejo el año fue muy eh, tranquilo para el equipo de McLaren en el sentido de no estar peleando eh, de estar casi siempre en la mitad de pelotón con algunos puntos repartidos sobre todo por el lado de Norris muy poco del lado de Richardo que terminó por sellar su salida y que derivó también en la llegada de Oscar Piastri para este año y la esperanza era que el equipo pudiera tener un resurgimiento en esta temporada con un nuevo auto y también con nueva gente, ¿no? porque eh, a finales de 2022 se terminó la partida del jefe del equipo, que era Andrea Seider, que se fue para Alfa Romeo, y eh, llegó como nuevo director de equipo, en realidad tuvo un ascenso, eh, Andrea Estela, un italiano que eh, era ocupado un cargo técnico dentro del equipo, pero bueno, fue ascendido como director de la escudería. Y eh, con Estela al frente... McLaren tuvo muchos problemas para eh, comenzar a trabajar con el MSL60 El auto eh, de este año tuvo varios problemas en la pretemporada eh, El auto estaba muy crudo y de hecho tenía muchos componentes el año pasado Porque el verdadero MSL60 iba a debutar en principio en Azerbaiyán eh, De esta manera eh, McLaren arrancó con un auto que no pudo puntuar en las dos primeras carreras recién en Australia pudo mejorar y en Azerbaiyán logró un buen puesto eh, con Norris eh, parte también porque tanto Hulkenberg y, Nor y Ocon eh, entraron a boxes a cambiar sus neumáticos porque eh, habían utilizado compuestos durante eh, muchísimas vueltas y, y por reglamento tenían que cambiar esas gomas sobre el final así que bueno Norris terminó noveno Ahí en Bakú, sin embargo, uno, uno eh, mira esta actualidad de McLaren con Norris tratando de llegar a los puntos desde un bueno puesto, tratando de, de, de conseguir la mejor cosecha posible para McLaren, teniendo en cuenta que hace dos años peleaba carreras, eh, peleaba por podios, es una situación muy desmotivante para este piloto británico que sin embargo eh, tuvo... Palabras de apoyo para Andrea Estela y eh, reforzó ¿no? que la, la gran falencia del mcd de 60 que en Macu no mostró quizás un salto evolutivo demasiado importante con respecto a lo que se vio, por ejemplo, en Australia, eh, donde también pecó de falta de velocidad en recta, un déficit muy importante, también con DRS, algo que especificó varias veces Norris. Que el MCR 60 es un auto con muchos problemas en las rectas. Y que pierde mucho tiempo y no puede cerrar unas vueltas competitivas. Por lo pronto McLaren piensa hacer dos evoluciones más importantes a lo largo del año. Una antes del receso de mitad de temporada y otra hacia el final. Con vistas a ser competitivo ahora para final de año y también para 2024. Pero no es una situación favorable para Nor es un piloto joven eh, con muchas motivaciones de, de crecer. Sin embargo, eh, al tren en contrato hasta 2025, algo que en cierta manera podría llegar a romperse, quizás con una multa económica. Pero la verdad es que no tiene otra alternativa importante para ir. Eh, no tiene lugar... En Red Bull porque tanto Verstappen y Pérez parece ser una, una dupla consolidada por lo menos hasta fines del año que viene. En Ferrari lo mismo eh, con Sainz que quizás no desentona más allá de no tener tantos buenos resultados últimamente. Y eh, Lewis Hamilton y Russell que eh, tanto Hamilton parece no, no querer retirarse por el momento y Russell que es un piloto que está eh, en franco ascenso. Así no hay muchas opciones para Norris para lograr llegar a un equipo de punta. Y por el momento parece encadenado a McLaren y a esta frustración que tiene en 2023 y que eh, el equipo apunta a mejorar en 2024. Será cuestión de esperar, ver qué es lo que puede darle de positivo McLaren a Norris para que vuelva a tener esa motivación de poder pelear carreras y de tener buenos resultados. Será cuestión de ver qué es lo que pasa con el equipo británico. Si te gustó este contenido, dale like, comenta y dale un clic a la campanita para seguir todos los videos de grande premio en español. Un abrazo.